desde Radio Renacer Internacional y la Escuela de Santidad Cristo Rostro de Luz, llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hermanos, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube y llevarse la bendición y dejar por favor sus comentarios. De ustedes, Patricia Russo, Meditando el Evangelio según San Juan, Capítulo 6, versículo 22 al 29. Leemos la bendita palabra del Señor. Santo eres Dios en este día maravilloso. El pan que da vida. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los discípulos se habían ido a la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberiades y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor Jesús había dado gracias por el pan con que había alimentado a la gente. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidieron ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección a Cafarnaúm. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, Francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo el Hijo del Hombre les daré y a Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús contestó, lo único que Dios quiere y es que crean en mí, que soy a quien él envió. Bendito sea Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Reflexión. Hermanos, este evangelio es una narración de algunos de tantos milagros que Jesús hizo. Nos dice que Jesús alimentó a más de mil personas, solo con unos peces y dos panes. O sea que los multiplicó. También que Jesús vendió la gravedad del agua caminando sobre ella y la gente busca a Jesús, la, todos se dan cuenta que Jesús no estaba cerca, y fueron a buscar al Señor, y se van a Cafarneún, a buscarlo, como dice la palabra, que lo buscarán y no lo hallarán, hermanos, lo tuvieron cerca, y muchos no le siguieron, ahora lo buscan, y lo encuentran en la orilla y le preguntan, Maestro, ¿cuándo llegaste? A nosotros nos ha pasado algunas veces que buscamos a Jesús y le cuestionamos. ¿Cuándo llegaste? ¿O por qué no llegaste? ¿Por qué me dejaste solo? Si lo tuvimos y no le seguimos, está hasta encontrarlo de nuevo. Y nos dice el Evangelio que Jesús les respondió a su pregunta. Jesús dice que lo buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta llenarse. Buscamos a Jesús porque vemos sus milagros o porque participamos del milagro. Y después que vamos a seguir a Jesús, vamos a echarlo a un lado. No hagamos eso, hermanos. Bendito sea Dios. Te alabamos, Señor. El Señor trabaja. Dice el Señor que trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Hermanos, dice la Biblia que Jesús es el pan bajado del cielo y que el Señor Jesús nos da vida eterna. El Hijo del Hombre es quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Si sí, hermanos, el Hijo del Hombre es Jesucristo, y Dios lo selló y bajó del cielo. Jesús es el pan bajado del cielo, el que se encarnó en María y tomó de la carne de María y se hizo hombre, y Él nos dio vida eterna. Y preguntan sus discípulos, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le responde, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que él, que él ha mandado. Vemos aquí la pregunta, ¿realizar o hacer con obra de Dios? Acordémonos que dijo Jesús, las obras o milagros que Él hace, ustedes las pueden hacer. Jesús creyendo con fe que es Jesús, el del milagro, y que será para la gloria de Él, o sea, la gloria para Dios. Hermanos, si alguien recibe un milagro y no lo dice, entonces no le da gloria a Dios. Y debemos creer que Jesús fue enviado por Dios. Y que sin él nada podemos hacer. Hermanos, en la lectura del libro de los hechos, la lectura de hoy de los hechos de los apóstoles. Dice que en aquellos días está Esteban lleno de gracia y poder realizaba grandes prodigios. Bendito sea Dios. Él, Esteban estaba lleno del poder de Dios y sabemos que sin el poder de Dios Esteban no podía hacer nada, nada pero él predicaba por eso estaba lleno de gracia y tenía poder, tenía el Espíritu Santo tenemos que ser nosotros lo mismo, llenarnos del Espíritu Santo de Dios y podremos hacer los milagros Amén. Hermanos, en el Salmo 118, del 23 al 30, dicen los últimos versículos, apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero y deseo tus mandamientos. Hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos aparte del camino que no es verdad, que tal vez nos quite la paz y nos aparte del Señor. Tenemos que pedirle al Señor si lo hacemos está bien o está mal. Y sigamos la gracia de la ley de Dios. Por eso la oración es muy importante. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermanos, a pedirle al Señor que nos ayude, que todos necesitamos un milagro. Él puede hacerlo. Nada es imposible para Dios. Hermanos, sigamos juntos en la presencia del Señor en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Vamos a pedirle la unidad del Espíritu Santo como María junto con todos los apóstoles estaban esperando la llenura del Espíritu Santo, bendito sea Dios. No olvidemos que María, la Madre de Jesús, dijo, hagan lo que Él les diga. Y el Señor nos dijo, orá los unos por los otros, bendito y alabado sea el Señor. Padre amado Santo, poderoso, yo te pido Dios que mandes todos tus ángeles tus ángeles tus arcángeles tus querubines tus serafines, que llenes de tu presencia este lugar en este momento bendito y alabado sea tu nombre padre amado santo poderoso me humillo ante tu presencia y yo te pido padre con todo mi ser que tú me hagas un instrumento de tu poder señor y que sea para ti la gloria la honra, la adoración, Señor amado santo poderoso. Quiero orar por tu pueblo, Señor amado santo poderoso. Bendito sea Dios. Quiero ponerme en este momento adelante, o sea, en la brecha, Señor. Me pongo en el lugar de cada uno de ellos. Bendito y alabado sea tu nombre, me uno, Señor amado santo, con el deseo por su milagro. Bendito sea Dios, santo poderoso de la gloria. En este momento, Señor amado santo poderoso, te pido, Pampito santo de la gloria, por todos los hogares, Señor amado santo de la gloria. Yo te pido, Padre, que lave las enfermedades que ali, que que afligen a mis hermanos, Señor amado, poderoso, santo, a mis hermanos en la fe, bendito y alabado sea. Te pido, papito santo, poderoso, por Lucila, Señor, por Mercedes, por María, por Celeste, por Rosa, por Alicia, por Noelia, por Victoria, Señor amado santo, poderoso, por Fidelina, Señor, por Julio, bendito sea Dios. Por Marisela, santo eres Jesús, amado, poderoso. Bendito sea Dios, Señor amado, santo, poderoso. Te pido por cada petición de cada grupo, Señor. Esos que predican, Señor, tu palabra, Señor. Esos que utilizan las ondas radiales, las ondas de Facebook, las ondas de, de toda manera para predicar tu evangelio, Señor amado, santo, poderoso. Te bendigo y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por su milagro, Señor amado santo poderoso. Bendito sea Dios. Señor amado santo, te pido por todos los que todavía sufren, Señor, ese virus del COVID-19, Señor. Yo te pido que lo erradiques de tu mundo, esta enfermedad, esta pandemia, Señor amado santo poderoso. Por los que sufren, Señor amado, poderoso, santo, cáncer, Señor. Por los que están sufriendo, bendito y alabado sea. Esas esa, esa, papitos santo, las que sufren todo, cualquier enfermedad de la sangre, Señor. Papito santo poderoso, mira a Rosa, Señor amado, santo de la gloria. Mira a Marta, Señor amado, poderoso santo. A Daniel, Señor, a Diego, a Wendy, Carlos, Señor amado, santo de la gloria. Bendito sea Dios. Mira a Daniela, Señor. Te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor amado, poderoso santo. Padre, quiero mover las montañas, Señor, las montañas de enfermedades, las montañas de problemas, Padre amado, santo poderoso. Mira a los que sufren problemas mentales, Señor. Los que están sufriendo depresión, bendito y alabado sea. Tú puedes hacerlo todo, Señor. Yo te pido que quites esta enfermedad, Padre amado santo poderoso. Te presento a los niños, Señor amado santo. Te presento a Lía, bendito y alabado sea. Te presento a Analia, Señor. Te presento, bendito y alabado sea. Todos los que piden por oración por su familia, Señor. Bendito sea Dios. Los que tienen problemas físicos, mentales, emocionales, económicos, Señor. Papito Santo Poderoso. Te pido por mis hermanos en la fe por su casa, Bendito y alabado sea. Padre Amado Santo Poderoso. Mira, Señor Amado Santo. Los que están sufriendo persecución, Señor. Te pido por Rusia, bendito y alabado sea. termine esa guerra, Padre amado, santo poderoso. Nada es imposible para ti, bendito y alabado sea. Padre amado, santo poderoso de la gloria. Te presento a Israel, Señor. A Ucrania, Padre amado, santo poderoso. termine esa guerra y da la paz que solamente tú puedes dar, Señor. Bendito sea Dios. Santo eres, Señor, amado, santo, poderoso. Mira, Padre, amado, santo de la gloria. Te pido, Padre, amado, santo, los que sufren, bendito y alabado sea. Persecución, Señor, porque creen en ti, Padre, amado, santo de la gloria. Mándales el ángel del Señor que acampe a su lado, Padre, amado, santo, poderoso. Papito baja, si amando no vas a ella. Oh, Padre amado santo, mira a los que sufren vicios, Señor, de alcohol, Señor, de drogas, Señor, amado santo, de videos, Señor. Libertalos, Padre amado santo poderoso, te lo pido en el nombre de Jesús. Santo eres Dios, te amo, Señor, te bendigo, Señor amado santo poderoso. Nadie es como tú, Padre amado santo de la gloria. Tú eres el grande, el poderoso, el grandioso. Bendito sea Dios. Señor, tú eres nuestro médico divino, Señor amado santo, poderoso. No importa cómo se llame la enfermedad, te pido que la sanes en el nombre de Jesús. Padre, los que están en los hospitales luchando por su vida, los que están en los hogares, Señor amado santo, sana, a los Padre amado santo. Deja que toquen tu manto, Padre amado, poderoso de la gloria, los que han perdido un ser querido, Señor, y que no se pueden conformar, dale la fortaleza que viene de ti, papito santo, poderoso. Bendito sea Dios. Santo eres, Señor. Bendice a los que escuchan este audio, Señor amado santo. Bendice a tu iglesia, bendito, poderoso de la gloria y a todos los que trabajan en ella, Señor amado santo poderoso. Bendito sea Dios. Prepáranos, Señor amado poderoso de la gloria, para cuando tú vengas en majestad y gloria, Señor, podemos presentar nuestro vestido espiritual limpio, sin mancha y sin arruga, bendito y alabado sea. Bendice a mi familia, Señor amado poderoso santo, te lo pido, Padre, todo en el nombre de Jesús. Bendice a Ana y a su familia. Bendice a Mabel, Señor amado poderoso. Grande eres, Señor. Poderoso eres, Señor amado santo poderoso. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Glorificado seas, Padre amado santo. Bendito sea Dios. Mándame tu ángel, Señor, que me acompañe a la salida y a la entrada, Señor. Que nada ni nadie me separe de ti, Señor amado santo. Mi alma te dice amén, amén y amén. Para ti el honor, la gloria y la misericordia. Gracias, Señor amado santo poderoso. Amén.